Bueno, vamos con otro vídeo. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, que normalmente voy con la bici ahora. Últimamente entonces hago pocas salidas de correr, entonces prefiero pues los días que puedo, eso por ejemplo grabar andando, pues hacer vídeo, ¿vale? Eh, métodos de entrenamiento, bueno, ya sabéis, hay muchos, ¿no? Pero de cara al trail, de cara al trail podríamos decir que el mejor a mi parecer el mejor a mi parecer, aunque hay otro y se, se estarían peleando, digamos se estarían peleando los dos métodos ¿vale? sería si tú por ejemplo imagínate que solo puedes hacer un entreno imagínate que solo puedes hacer un entreno ¿vale? un entreno de un tipo ¿vale? y tú dijeras, porque a veces me lo han preguntado algún directo, ¿cuál es el mejor ¿cuál es el mejor entrenamiento que hay para traer? bueno, eso cada uno tiene su opinión lógicamente, cada uno te dirá una cosa ¿vale? Mi opinión es que el mejor es el 2 en 1. 2 en 1, ¿vale? El 2 en 1 son dos entrenamientos consecutivos. Es como, es como doblar sesión, pero, pero en vez de por separado mañana y tarde, hacerla junta, ¿vale? Un poco la idea es esa. ¿Qué tendríamos? Pues una sesión de eh, de correr, por ejemplo, de una de cara a una cosa que está bien a un nivel avanzadito, sería hacer 20 kilómetros, ¿vale? Es, está bastante bien, ¿eh? yo lo he hecho unas cuantas veces, ahora no lo hago, ¿vale? Ahora no lo hago. Pero cuando lo he hecho, es, está bastante bien, son 20 kilómetros mil positivos. ¿Cómo se desarrolla eso? Pues se desarrolla en unos 12, 13 kilómetros por ahí, 12-13 kilómetros 400 positivos, aproximadamente es eso, coges la montañita y dices venga, vamos a hacer nuestros 12 kilómetros 400 positivos, que es una cosa razonable, ya sabes, 12-400 15-500, es una cosa razonable no está muy inclinado y te permite digamos, trabajar normal, bien, ¿no? vale, esa sesión se hace a un ritmo normal, no se hace un ritmo muy lento, pero se hace un ritmo normal ni, ni normal, pero tampoco apretando, ¿vale? será 80% de nuestro rango ¿Cuánto es eso? Pues para mucha gente puede ser 150 pulsaciones, de media, algo así. En la subida, lógicamente, irás a 165, ¿no? pero que quiero decir? Que de media puede ser unas 150, pero va a depender de, de la edad de cada persona, ¿vale? De cómo entrenar, en fin, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esa sería la primera parte del entreno. Te haces unos 12, 13 kilómetros de trail normal de toda la vida, sin apretar normal, ¿vale? pensando en lo que te viene después que es la muerte, ¿vale? la muerte, lo que te viene después, la muerte entonces lo que se hace es yo lo tengo con algún corredor que lo está haciendo ¿vale? y yo creo que está contento <risa> a veces lo pongo a alguno y es jodido, pero pero es que es así si quieres llegar a otro plus, a otro nivel tienes que pasar por el, la muerte que es el 2 en 1, es así es como, no sé decirte es como el que hace 5K y no quiere hacer series de velocidad, ¿no? Y, y que entrena para competir en 5K. Es como diría, no, no, pero no quiero hacer serie de velocidad y quiero competir en 5K y ser bueno. Quiero hacerlo en 18 minutos o lo que sea. Dices, pues, pues estás equivocado de deporte, colega. Vete a hacer pádel, ¿no? Que he pasado ahí por las pistas de pádel. Vete a hacer pádel y no tendrás esos apretones en el corazón, ¿no? Eh... Bueno, me voy a parar aquí, ya estoy cerca de la zona de, de entreno hoy estoy grabando, hoy estoy cómodo hoy estoy grabando vídeos, bueno. bueno pues una vez que haces los 12-13 kilómetros, lo ideal es que tú dejes el coche por ejemplo aquí, dice yo dejo el coche aparcado, bueno, donde sea, donde puedas y tú te preparas y te haces tus 12-13, con tu habitualamiento para 12-13 kilómetros te haces todo bien, 12-13 kilómetros, que no necesitas demasiado eh, bueno, todo perfecto ¿vale? Y luego vuelves al coche Vuelves al coche Y haces como un pequeño respiro Esto va bien para que psicológicamente se aguante la, la doble sesión Porque es dura, ¿vale? Son... No me acuerdo ahora lo que salía, pero De momento te tiras dos horas y media Tres horas, ¿vale? Algo así Y tirarte a lo mejor una hora de te cuestas Cuando ya te has metido 12, 13 antes eh, Sacarte 600 positivos Pues... Eh, no es cómodo, ¿vale? Entonces, sería eso. Llegas al coche, terminas esa sesión, dejas todo los bártulos, dejas todo lo de, lo de, digamos, que más pese, y ya dices, vale, ahora me cojo mi botella ya, que la voy a dejar en donde la serie de cuestas, te dejas tu botella, por ejemplo, arriba, ¿vale? Y te coges una cuesta de aproximadamente 400 metros. Es que, yo ya te digo, yo la que hice más tenía unos 450 ahí en... Santa Eulalia, 450 me gusta bastante 450 y creo que subí unos 40 positivos algo así, era light dentro de lo que a lo mejor era un 9 un 8 y pico, un 9% de media en montaña y lógicamente oscila, ¿no? pero más o menos podía ser es una cuesta light, razonablemente y lo que hacía era eh, subir por un lado y dar la vuelta por el otro, exacto subía por un lado y dar la vuelta por otro y cuando me cansaba de dar, daba unas 20 vueltas me parece entonces cuando me cansaba de dar la vuelta hacia un lado Cinco vueltas o 10 vueltas, cogía y cambiaba el sentido para que psicológicamente de, te despejes un poco, ¿vale? Y simplemente el agua, o la, la isotónica en este caso, la dejabas eh, en el lugar de, de arriba. Escondía así como un poco detrás de un árbol, para que nadie te la vaya a virlar o guarrear o algo, y ya está, ¿vale? Y el entrenamiento, pues la verdad es que es bestial. Por ejemplo, te puedes poner ese objetivo de decir, yo voy por desnivel. Ya sé que mucha gente quizás ah, yo cuento la serie o cuento... Eh, o me lo programo bueno, pues bueno, podéis programarlo yo nunca me programo entrenos eh, simplemente cuento desnivel yo hago mis 12-13 kilómetros que era llegar al castel de Montbuy desde Santublar y llegaba al castillo de Montbuy bajaba ya digo no me acuerdo exactamente lo que salía y luego todo lo que faltaba de, de positivo y luego todo lo que faltaba hasta 1000 lo completaba a base de series y ya está entonces te haces un precansancio que eso está muy bien para que luego la serie de cuestas no la hagas como de fresco sino que la hagas cansado ¿vale? Y, y ya está, y era eso te pones y dices, paciencia chicos, paciencia y hacías 4 o 5 vueltas para un lado los, como digo estos 40 positivos, algo así unos 450 de, de largo eh, lo que es la subida, me refiero la vuelta es más, pero la subida más o menos eran 450 de largo más o menos y, y daban la vuelta para un lado y cuando te cansaba daban la vuelta para otro y cuando te agobiabas ya que decías llevo 800 positivos y me quedan 200 positivos de la madre que los parió pues entonces te cogías y cogía alguna recta que había de tierra y estiraba eso te descarga psicológicamente yo anoche lo hice también con la serie de cuestas aquí que estuve Uf, yo que no sé cuántas series de cuestas hice, hice, hice fui al puigas y luego serie de cuestas con la bici pues tuve que despejarme en algún momento lo que hice es coger aquí en Gisabal, esto es Gisabal pues tirar para adelante, para el pueblo, hasta, hasta un poco la carretera, y volver otra vez a subir para arriba. Para despejarme y todo, digo, venga, vamos otra vez a la cuesta del cementerio, que es donde yo entreno la subida, ¿vale? Una tras otra. Bueno, pues lo que hice es eso, cuando ya estaba ya agobiado, dije, pues estiro, estiras un kilómetro o dos, para un lado, vuelves y vuelves a tomar ya con otra cabeza un poco más fría, otra vez la serie de cuesta. Y ya os digo, el 2 en uno es eso, es te haces una sesión, cada uno si quiere, pues a su nivel, pero yo digo unos 20.000, está bastante bien, unos 20 kilómetros, 1000 positivos, Os pueden salir 25 kilómetros, 1000 positivos también, depende de la inclinación que tengáis, pero sobre todo intentar buscar los 1000 positivos si queréis un entreno ya potente, a un nivel un poco alto, 1000 positivos del tirón, y, y ya digo, será simplemente eso, trail, Dejas las cosas en el coche, lo los lo, lo grandes, coges solo la isotónica, te refrescas un poco, porque si hace calor te refrescas un poquito en el coche, te quedas en plan pro, solo con la camiseta, lo justo, y la botella que la vas a dejar en tal sitio, y tú vas a ir ya, a lo mejor incluso dejas el móvil en el coche, para llevar lo mínimo, a lo mejor solo llevas las llaves en, en el bolsillo y ya está. Y, y es eso, ir acumulando, cuando te agobias, cambias de lado, de sentido... Y cuando te agobias ya mucho, estiras un kilómetro o dos para algún lado por la montaña, por donde pilles, y vuelves a por ellas, hasta que cumpla y saques los mil positivos. Y es el entreno que a mi parecer, te da, si tuvieras que hablar de un entreno solo, un entreno, un entreno, solo dijeras, dijeras, puedes hacer una cosa, dos en uno. Que solo puedes hacer una cosa, y la quieres hacer un poco más light, sería como lo segundo más potente, prácticamente, hacer series de cuestas se de cuestas solas... ...sin hacer estos primeros 12-13 de calentamiento... ...o de precansancio... ...digamos, sin hacer esa parte... ...pues hacerte eso... ...directamente series de cuestas y ya está... ...y luego para conseguir... ...que en esa misma sesión... tenga algo de plus... ...pues hacerte una aproximación y un enfriamiento... ...un calentamiento y un enfriamiento de 2 o 3 kilómetros... ...hasta llegar yo hoy porque venía andando grabando... ...pero si no pues... ...me haría mis 3 kilómetros de calentamiento... ...corriendo, normal... Mi serie de cuestas y luego mi enfriamiento, que en realidad tampoco es muy enfriamiento, pero bueno, mis otros 3 kilómetros, que también tengo subidas, tengo 120 positivos en la vuelta, más o menos, pues me haría mi vuelta y en esa vuelta tengo algún tramo de asfalto y ahí le das un poquito, algo de chicha, para digamos que el entreno sea un poco medio completo y no sea solo serie de cuestas que te haría muy lento. series de cuestas solo subir y bajar, subir y bajar, te haría muy lento. Entonces, por eso va bien hacerte el 2 de nuevo, porque te haces tu trail primero que te va a dar ya una soltura de piernas o te haces tu aproximación y vuelta a casa vale. y ya está, es lo, lo más potente que yo conozco un 2 en 1 y solo están haciendo los corredores ahora los más potentes los que hay que ya están buscando ya que hay que mejorarlos lo máximo posible es el 2 en 1 lo más, lo más duro que yo conozco y lo, lo que yo sé poner más duro que digo, esto es lo que te va a dar un plus, es el 2 en 1 luego cada uno pues dependerá a lo mejor una persona empieza empiece con el de uno pues lógicamente pues a lo mejor empezará con yo que sé, 10 kilómetros en total ¿no? 10, 500 positivos a lo mejor, o 400 positivos en total, hace yo que sé 5 kilómetros primero y 5 de serie de cuestas pero cuando ya se lleve nivel ya digo, hay que intentar buscar los 20.000 positivos 25.000 positivos, algo así y aunque pueda parecer que no son muchos pero cuando tú te pones una cuesta para arriba y para abajo para arriba y para abajo, todo el rato seguida pues hombre, el cuerpo trabaja hasta luego